En este vídeo vamos a tratar la isometría o los movimientos rígidos del plano. ¿Y qué es una isometría o un movimiento rígido? Pues son transformaciones del plano que conservan las distancias. Es decir, si tenemos una figura y le aplicamos un movimiento rígido o una isometría, entonces las distancias son las mismas, entre los puntos de la propia figura, del propio polígono, antes y después de hacer la isometría. Entonces, para trabajar esto, al igual que en el vídeo de las teselaciones, nos va a ser bastante más útil utilizar una superficie plana, así que vamos a cambiar a la mesa. Imaginaos que tenemos una figura en el plano, por ejemplo, este triángulo que está aquí, y lo hacemos una copia de ella en un plástico transparente. Pues esto que está aquí, cogemos y lo copiamos. Esto es lo que se llama una transparencia, eso que había antes de los PowerPoint. Entonces... Un movimiento rígido es cualquier cosa que podamos hacer con esta copia, siempre que no la doblemos ni nada, pues podemos moverla, podemos girarla, incluso si le damos la vuelta, podemos... no ha cambiado su forma, no han cambiado las medidas. En resumen, los tres movimientos rígidos básicos del plano que podemos hacer son las traslaciones, las rotaciones y las simetrías. El primer movimiento rígido básico y más sencillo de, de los tres son las traslaciones. Una traslación es un movimiento rígido en el que todos los puntos del plano se mueven en la misma dirección y distancia. ¿Esto qué quiere decir? Pues si tenemos una figura cualquiera, voy a dibujar por ejemplo este cuadrilátero, y tenemos un vector, un vector no es más que un objeto matemático que nos dice una dirección, un sentido y una longitud, que normalmente lo representamos con una flecha, dice la dirección, el sentido y la longitud. Eso nos indica la traslación que tenemos que hacer a este elemento que está aquí, a este cuadrilátero. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo único que tenemos que hacer es mover todos los puntos de este cuadrilátero en esa dirección y esa cantidad. Pues ¿qué, ¿Qué hacemos? Vamos a coger los vértices, cogemos esta medida que está aquí y la llevamos aquí, esto me dio lo mismo que esto, que me dio lo mismo que esto que está aquí. Se trasladaría aquí también y aquí también. Y nos saldría la nueva figura, el trasladado, que sería esto que está aquí. Todo eso, como siempre, si estuviéramos dibujado, pues sería, tendría la misma distancia, la misma medida, que me ha salido un poco churro. Pero la idea está ahí. Es mover. Si tenemos, por ejemplo, un pentágono, es mover el pentágono en una dirección. Bueno, es la dirección que nos indique el vector. El siguiente movimiento rígido son los giros, o también los podemos llamar rotaciones, que son movimientos que giran todos los puntos del plano alrededor de un punto fijo que llamamos el centro de giro. Para realizar un giro necesitamos tres elementos. Pues la figura... El centro de giro, y obviamente vamos a girar, entonces necesitamos un ángulo. Entonces vamos a empezar dibujando una figura. Voy a dibujar este triángulo. ¿Vale? Y vamos a coger un punto de giro que va a ser este. Voy a marcarlo para que se veáis. Este sería el centro de giro. Y cómo giramos, pues necesitamos un ángulo. Pues por hacerlo fácil para dibujar. Voy a coger un ángulo de 90 grados, que es fácil de dibujar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues tendríamos que coger toda esta figura y girarla con respecto a este punto 90 grados. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Pues lo único que tenemos que hacer es unir con una semirecta los puntos con el centro de giro de la figura y... Con esta semirecta, hacer otra semirrecta que tenga ese ángulo que queremos de 90 grados. Pues tengo que hacer un ángulo de 90 grados con esta semirecta. Obviamente que coincida en el punto, que sea ese punto en el que acaban las semirectas, que sean, tengan un ángulo de 90 grados. Y ya lo que me quedaría es llevar esta distancia que está aquí a la nueva semirecta. Pues tendría que coger esto que está aquí y llevarlo aquí. Y esto que está aquí, y llevarlo aquí. Esto, llevarlo aquí. Ya habría trasladado estos dos puntos que están aquí. Y lo que tendría que hacer ahora es trasladar este que está aquí. Pues hago mi semirecta a 90 grados. Es un ángulo recto. Y lo llevo por acá. Y sería este puntito que está aquí. Entonces ya tendría mi triángulo girado o rotado. Esto puede verse muy bien si utilizáis, como antes hemos hecho, una lámina en la que cogéis, dibujáis y fijáis, o sea, presionáis en el punto de giro. Si lo giráis, veréis que llega a estar en el mismo sitio que teníamos antes calculado. Como último movimiento rígido básico, tenemos la simetría o reflexiones. Una simetría es el movimiento rígido que fija una recta, que es el que llamamos el eje de simetría, y para cada punto encuentra otro, de tal forma que el eje de simetría es la mediatriz del segmento formado por dos puntos. Esto es una forma muy enrevesada, pero matemáticamente correcta, de decir que hace lo mismo que un espejo. Si tenemos una figura, pues... Vamos a dibujar un cuarto de circunferencia, aunque es un poquillo irregular. Y tenemos un eje de simetría, que es esta línea que voy a pintar aquí. Lo que nos dice es que la figura simétrica a esta respecto a este eje va a tener todos los puntos, de manera que si los unimos por un segmento, esto va a ser su mediatriz. Recuerdo que la mediatriz era esa recta que era perpendicular al segmento formado y, y que pasaba justo por el punto medio. ¿Cómo calculamos o cómo podemos calcular esta, el simétrico de esta figura? Pues tendríamos que coger estos puntos que están aquí, hallar una perpendicular, una recta perpendicular al eje, pues tendríamos una perpendicular a este, una perpendicular a este, una perpendicular a este, y trasladar estas distancias que están aquí a el otro lado. Pues tendríamos aquí una. Tendríamos esta distancia. Estaría aquí. Cuando no tenemos herramientas, pues podemos utilizar los dedos si no los movemos. Y a esto que está aquí. ¿Qué nos saldría entonces? Si unimos los puntos, nos saldría eso que está ahí, que es la figura simétrica, es como si la viéramos en un espejo. Esto, pues con un papel transparente, lo que podemos hacer es hacer una copia y tendríamos que, no la podemos trasladar así directamente, porque no estaríamos haciendo una simetría, sino tenemos que hacer, respecto de este eje, darle la vuelta. Como podéis ver, una de las características que tiene la simetría es que nos invierten la orientación de la figura. Ha pasado a estar en otra orientación distinta. Una cosa interesante para estudiar a través de la simetría son los ejes de simetría que pueden tener distintas figuras. Por ejemplo, si tenemos este triángulo que está aquí, que lo he intentado dibujar de manera que sea isófeles, es ver si podemos dibujar un eje de tal forma que haciendo el simétrico de esta figura con respecto a ese eje, se nos quede la figura exactamente igual. Se ve algo claro que si yo hago este eje que está aquí e hiciera el simétrico, pues entonces se nos quedaría la misma figura que está aquí. Si vamos a dibujar, a hacer una copia. Y voy a marcar aquí el eje para pues saber exactamente dónde tengo que dar la vuelta. Y le damos la vuelta, entonces... Se nos quedaría, siempre que esté bien dibujado, la misma figura. Esto es interesante hacerlo en varios polígonos. ¿Por qué? Porque nos ayuda también a estudiar cosas como las teselaciones. Tenemos aquí, por ejemplo, un hexágono, aunque está aquí formado por triángulos equiláteros, y el hexágono tiene muchos ejes de simetría. Pues tiene este por aquí. Si yo lo hago por ahí, se queda el mismo hexágono con esta esquina. Hacia arriba y está hacia abajo si yo lo hago el eje que va que cruza así sería así y se me, me sigue quedando exactamente el mismo puedo hacer un eje de simetría que vaya en horizontal hay muchas figuras que tienen mucho mucho eje de simetría también os podría encontrar otro tipo de simetría que no es tan común como la simetría axial que es la que hemos visto hasta ahora y que se llama la simetría central simetría con respecto a un punto esto no es más que si tenemos una figura, voy a dibujar, vamos a hacer una cometa. Si tenemos esa cometa que está aquí y dibujamos, este sería el centro de la simetría eh, central. ¿Qué es lo que hace esta simetría? Pues lo que hace es, digamos, una especie de reflejo de esta figura, pero con respecto a ese punto. ¿Cómo se hace? Pues uniéndose por recta, cada uno de los puntos con el centro, y este va a coincidir por ahí, y llevando esta distancia hacia el otro lado. Pues este punto vendría aquí, este punto vendría aquí, este punto que está aquí vendría aquí, y este punto que está aquí vendría aquí. Aunque parezca que no ha cambiado mucho, en realidad, bueno, si lo dibujáramos bien, este punto que está aquí ha correspondido a este que está aquí. Y este punto que está aquí ha correspondido con este que está aquí. Si lo pensáis bien, esta simetría central es lo mismo que realizar un giro de 180 grados. Este vértice que está aquí, si lo giro 180 grados, me viene hasta aquí. Este vértice que está aquí, si lo giro 180 grados, me viene hasta aquí. Entonces una simetría central no es más que una, una rotación de 180 grados. Por último, podemos coger distintos movimientos rígidos básicos y hacerlos unos detrás de otro. Por ejemplo, si tenemos esta figura que está aquí este triángulo y hacemos una simetría después de otra y que esa simetría tengan pues vamos a poner los ejes paralelos, ¿por qué no? ¿Qué nos saldría? Pues si hacemos la simetría de esta figura, pues yo tendría que hacer sus perpendiculares, llevar esta distancia aquí y me saldría este triángulo que está aquí, un poquito más achatado por hacer los ojos y si ahora considero la simetría de esta, fi de esta figura con respecto a este eje que tendría que hacer? pues de nuevo lleva los lados, llevar la distancia entonces me sale este se viene aquí y este se viene más para acá y este se viene por aquí ¿qué nos ha salido? pues si miramos solo la figura inicial y la final no es una simetría, porque no ha cambiado la orientación, o sea, sigue teniendo la misma orientación, sino que ha ocurrido solo una traslación. Entonces, la composición de distintos movimientos rígidos, composición es hacer uno tras de otro, nos puede dar distintos movimientos. Puede que nos salga uno como el que hemos visto, que dos simetrías nos dé uno que ya conocemos de los de antes, de los básicos. Que es una traslación, o puede que no ocurra esto. Os invito a investigar qué ocurre utilizando distintos tipos de composiciones. Algunos ejemplos que podéis intentar probar a ver qué sale son: qué ocurre cuando tenemos dos giros, qué ocurre cuando hacemos dos simetrías, pero no como esta, sino dos simetrías con ejes secantes, es decir, ejes que se cortan, y. ¿Qué es lo que ocurre cuando hacemos una simetría y una traslación? Y una no vez visto todo esto? ¿Qué podemos utilizar para trabajar todo esto en el aula? Pues como he hecho a lo largo de todo el vídeo, una de las opciones es la manipulación. Yo creo que quizá es la más adecuada para empezar. ¿Por qué? Porque no nos hace falta más que cualquier material o incluso recortarlo y probar a ver qué ocurre con esas transformaciones rígidas. También se puede utilizar el dibujo, el hecho de dibujar las relaciones, la rotación y la simetría, pero quizás causa algunos obstáculos más a la hora de empezar con ese concepto. Así que, mejor primero manipular y después dibujar. El elemento estrella de los movimientos rígidos, y quizás el que da más juego a la hora de utilizarlo en el aula, son las simetrías. ¿Por qué? Porque podemos utilizar instrumentos tan cotidianos como son los espejos para trabajarlas en el aula. Todo el mundo tenemos un espejo. Eso sí, Quizá como los espejos son bastante peligrosos para niñas y niños de menor edad, pues siempre es recomendable utilizar espejos de plástico que, aunque no son exactamente lo mismo, sí que mmm, mitigan un poco esa posibilidad de que se rompan los espejos y tengamos heridas, etcétera, etcétera, etcétera. Un material muy interesante para trabajar la simetría es el mira. El mira es este material que tengo aquí y que es un plástico casi opaco, aunque es translúcido, de tal manera que refleja lo que tenemos a un lado en el papel y deja ver al otro lado, entonces podemos crear con él las figuras simétricas de unas que tengamos en papel. Una de las cosas clave que podemos hacer para trabajar la simetría es la exploración, y la exploración libre con espejo Pero es mucho más interesante si en lugar de tener un solo espejo, tenemos dos espejos unidos de tal forma que forman un libro. Esto es lo que se llama un libro de espejo y nos permite ver cómo se relacionan esas reflexiones cuando tenemos una figura colocada entre ellos o podemos trabajar incluso con las teselaciones, con, con libros de espejo En general, como podéis ver, para todos los movimientos rígidos, un aspecto clave para trabajarlo es la exploración, la creatividad, la investigación. Como decíamos en el vídeo de las teselaciones, podemos investigar a ver... Todas esas decoraciones que tenemos en monumentos, como aquí en la Alcazaba de Málaga o en la Alhambra de Granada, pues qué ejes de simetría tiene, si hay rotaciones, si hay cómo está decorado todo en general. Y eso es todo sobre los movimientos rígidos. ¡Hasta la próxima!